Para el Congreso y para los congresistas es muy difícil reformar su salario porque, porque hay una percepción, digamos, es, es un mensaje que es difícil de mandar. Eh, el, el mensaje, digamos, tiene connotaciones populistas y muchas veces la gente siente que, que esos esfuerzos son esfuerzos que no valen la pena. Pero por otro lado también, pues el Congreso es, un, es una entidad compleja y tomar decisiones en el Congreso es... es problemático en general, y entonces hay diversos intereses, y hay intereses a favor, intereses en contra, y esos intereses cambian, digamos, a veces son desde la izquierda, o desde la derecha, o desde ciertos partidos donde se empuja por tratar de hacer esas reformas que son muy visibles y que les dan mucha reputación a algunos congresistas o los que las impulsan, pero en últimas hay que poner de acuerdo a mucha gente y, y, y, y, y tienen que votar para reducirse su salario, que es un salario... Eh, cómodo para los estándares colombianos, entonces pues, tomar esa decisión es difícil. En Colombia en general la percepción que hay del Congreso y los congresistas es mala, es una percepción negativa, que es similar a la que hay en otros países también sobre, sobre el Congreso, es decir, los políticos y los congresos no solo en Colombia sino en el mundo entero, incluso en las democracias consolidadas también la percepción es negativa, la gente cree que, que los congresistas no hacen suficiente, que no representan adecuadamente. Eh, y este tema de los salarios, pues yo creo que se suma como a otras, a otras eh, cuitas y a otros eh, problemas que tienen las personas con respecto a cómo los congresistas lo hacen. Entonces, pues es lo que está generando ruido en el momento, pero no es, yo creo que no es como algo particularmente doloroso, por así decirlo, para los colombianos.